¿Cómo podemos reducirlo? Ya sabemos de dónde viene, qué es lo que tenemos cómo podemos reducirlo. Bueno, El, profesor, el doctor Mario Alonso Puig propone una estrategia que va por los físicos. Dice que el miedo cuando te coge, la única forma de acotarlo es mediante técnicas físicas. Por un lado, mediante técnicas respiratorias, respirando con el diafragma para controlar todo ese batiburrillo hormonal que tenemos. Segundo, desviando el foco de atención de esos pensamientos limitantes y negativos a un foco más positivo. Y tercero, pensando en colores. Lanzando órdenes de pensar en color azul que van directamente a la parte derecha del cerebro y lo que hace es controlar toda la química relacionada con estas emociones. Después de haber visto estos trabajos, yo me he cuestionado por qué cuando alguien me dice piensa en algo positivo y algo relajante, yo siempre me voy a la playa, al mar o a un cielo azul, puede ser por eso. Otras técnicas de reducción de nervios son las que proponen Harrison Monarch y Larissa Case en el libro que hemos hablado antes de Confident Speaker. Las primeras pasan por la respiración profunda una respiración abdominal con mano en el estómago y mano en el pecho de forma que seamos conscientes que únicamente introducimos el aire en el estómago como cuando éramos bebé y el proceso es muy sencillo cuatro segundos para inhalar y rellenar el estómago cuatro segundos para exhalar después de cuatro o cinco inhalaciones exhalaciones lo que vamos a hacer es en la exhalación emitir una palabra que nos aporte calma y tranquilidad. Puede ser calma, sosiego, preparado y en cada exhalación ir repitiéndola. Hacer este proceso de respiración profunda durante 10-15 minutos al día, así durante varios días, para tener incorporada la técnica y poder sacarla el día de la presentación, que es cuando seguramente la vayamos a necesitar. El otro paquete de técnicas pasa por lo corporal también y es eliminar la tensión muscular de todo nuestro cuerpo. Ejercicios como los que hemos propuesto en otro módulo para liberar cuello, espalda, hombros, nos van a ayudar para liberar esta tensión. Si la practicamos día a día, el día donde estemos sometidos a más rigidez por esa tensión nerviosa vamos a poder desestabilizar esa tensión de forma mucho más fácil. Y por último proponen un ejercicio regular diario, es decir, hacer ejercicio cardiovascular tres o cuatro veces a la semana durante 40 minutos. ¿Con qué motivo? Con el motivo de segregar endorfinas, la hormona de la felicidad y esa segregación continua de endorfinas en nuestro cuerpo nos va a proteger frente a vivir la vida con limitaciones y con tensiones y miedos. Si podéis hacerlo también una pequeña dosis de ejercicio antes del día de vuestra exposición también os va a ayudar a llegar con un estado anímico mucho más proclive al éxito. Y definitivamente, analizarse uno mismo. Dentro de nosotros tenemos un crítico interno y tenemos un entrenador o un maestro interno. Yo los imagino como los dibujos animados cuando salía aquí el diablillo y aquí salía el ángel. Tenemos que resolver ese debate entre esas dobles personalidades que tenemos dentro de nosotros. El crítico es el que nos va a introducir los pensamientos limitantes, los, los, nos va a recordar las experiencias nefastas del pasado, nos va a decir tú no puedes, eh, ya te equivocaste una vez, no estás capacitado, el error va a ser gordísimo, se van a reír de ti. Son pensamientos que se instalan en nuestra cabeza que llegamos a interiorizarles y a creerles entonces en ese sentido hay que dar la voz a nuestro maestro interno hay que sacarle de debajo del fondo del subconsciente creernos si y dice, vale, tú alguna vez has tenido un error pero luego lo pusiste a solventar, ahora te has preparado ahora has estado ensayando, ahora es capaz de superarlo y si hay cualquier error tampoco pasa nada, no es una de las cosas más graves que se puede hacer en la vida entonces dar más potencia a vuestro maestro interno creeros más la parte de cualidades que tenéis y olvidar un poco las limitaciones, porque conforme más os focalicéis en vuestras potencialidades, más cercanos estaréis de llegar a ese estado de flujo, a ese estado de fluir y a ese estado de disfrutar con vuestra presentación.